Hola, para acceder a revisar tus exámenes tienes dos formas de hacerlo. La primera opción es entrar directamente a la sección de evaluaciones o cuises y ahí te van a aparecer todos los exámenes que tienes activos. La otra opción es también entrar desde la sección de módulos en el espacio en donde lo habilitaste. en este caso yo lo tengo aquí en la semana 6. Ambos, una vez que le das clic a tu examen en cuestión, te va a llevar a la página principal de los datos del examen. Y si lo que quieres revisar es cada uno de los exámenes, puedes entrar a través del Speed Rider. Cuando entras al Speedgrader te va a abrir una nueva ventana. Y en esta nueva ventana vas a poder ver la información de tu alumno, el puntaje, el tiempo que duran hacer el examen y las respuestas que estuvo dando. A cada una de ellas les puedes hacer un ajuste para arriba o para abajo y agregar comentarios adicionales a las preguntas que ellos hicieron. Esto es especialmente importante para cuando tienes preguntas abiertas. Otro punto importante es que a veces quieres hacer alguna curva, algún ajuste de calificación y eso los puedes hacer directamente sobre las puntuaciones de una pregunta en específico o si decides que vas a cancelar, alguna pregunta y les vas a dar puntos extras a todos en general, entonces los puedes habilitar aquí en el Fudge Points. Y una vez que pones el valor, automáticamente te va a cambiar el valor que tienen tus alumnos en la calificación. Si lo quitas, vuelve a regresar a su calificación original. Otro proceso importante que te sirve para revisar cómo desarrolló tu alumno el examen y saber, por ejemplo, en cuál pregunta fue en donde más se demoró es entrando al log de la información. Aquí en la información te va a decir cuántos intentos tuvo el alumno, en qué momento empezó la sesión, cuándo contestó alguna pregunta, en dónde estuvo leyendo, cuándo volvió a contestar. Las techitas en rojo te dicen cuándo salió de Canvas a consultar algún material o alguna otra cosa, dependiendo de si tú lo permitiste. Y el verde te vuelve a decir que el alumno regresó a la pantalla principal de camas. Después te sigue diciendo toda la información y cuando veas todos estos procesos seguidos en cuestiones de tiempo, pues sabes que los alumnos lo pudieron contestar sin problema. En cuanto empiezas a ver más tachitas y palomitas, si fue un examen abierto, quiere decir que los alumnos estuvieron consultando más recursos externos o... Se fueron, en este caso en mi examen, estas preguntas requerían de uso de otra herramienta, entonces quiere decir que se salieron a la otra herramienta para estar contestando y resolviendo lo que era necesario. Finalmente, si llegas a tener también un problema de conectividad, te llega a aparecer la información de cuánto estuvo la falla de la conectividad y permitirte darles otra oportunidad adicional o agregarles tiempo en el caso de que todavía el alumno está haciéndole el tiempo. Otro punto importante adicional al SpeedGrader es la opción de eh, Quiz de Statistics. En Quiz Statistics puedes revisar cómo es que contestaron todos tus alumnos el examen, a quiénes les tocó si fueron bancos de pregunta, cuántos alumnos les tocó la pregunta en cuestión y cuál fue el porcentaje de eh, asertividad que hubo para cada una de estas preguntas, así como eh, los elementos que estuvieron contestando de forma incorrecta para poder reforzar con ellos en las sesiones de revisión. En el caso de match and columns, hay que irse moviendo por cada una de las opciones y te cambia la respuesta correcta para que puedas revisar cuál era la pregunta que se tenía que contestar. Y en el caso de preguntas numéricas, te despliega también cuál es el valor que estuviste trabajando y cuáles fueron las respuestas que se obtuvieron, así como si alguien contestó una respuesta diferente a tus intervalos definidos de forma numérica, pues eh, en dónde están para que puedas entrar, por ejemplo, en este caso, dando clic, me dice que fueron Leeds y Simar y puedo entrar a sus exámenes para revisar qué fue lo que contestaron. Espero que este pequeño tour sea de gran ayuda.